Hola amigo craniano, amiga craniana, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en otra capsulita de esta banda que es, no es más que el poder del rock Sí Y hoy vamos a hablar Ay, se me fue ¿Qué está viejito? Pasión Pasión y libertad Sí, porque nosotros aquí en este país y en muchos otros tantos del planeta Como lo tenemos implícito, no nos damos cuenta que tenemos libertad porque la tenemos hay lugares donde no puedes hablar de tu religión porque te cuesta el pellejo Ah, claro. la cabeza, todo todo lo demás hay otros lugares donde no puedes salir a la calle porque te secuestra ay no, si sí, eso si sí es aquí va sí, no, sí tenemos libertad pero más o menos tú qué opinas niña, pasión y libertad yo creo que la misma pasión de vivir te da la libertad de ser. Si no tienes pasión por nada, aunque no seas prisionero de manera literal, eres prisionero dentro de ti mismo. Si no tienes pasión, estás muerto y enterrado dentro de ti mismo. All right. Oh, mira. ¿Qué sí, sí, es. Con su carita. Normalmente sí, <risa> la pasión viene como ese tipo, te da con la libertad. Si tú tienes pasión por algo que te gusta y no tienes la libertad de poder hacer eso que te gusta, entonces ya no, ya no se desarrolla igual, ¿no? Ahora es que si te gusta y te lo tragas con libertad. ¡Ay! Pues ¿verdad? imagínate. Fíjate que se ha hablado mucho en los últimos, no años, sexenios de la libertad de expresión por ejemplo, un periodista y a lo mejor me desvío tantito, pero no, si tiene que ver un periodista ama lo que hace igual que nosotros los músicos, los artistas, uh -huh. etc y hace su chamba, hay que dedicarle, uh -huh. esa chamba es de dedicarle tiempo y, y tener un harto valor, y en este país se ha vuelto ya pues, de alto riesgo cara. no había libertad de expresión era una libertad pues, cotada, incluso uh -huh. a veces pagada, sí o te pagaban esa libertad y te cambiaban tu opinión o te, o te morías sí, pues, y, y, y hay lugares donde está peor, entonces hay que, hay que apreciar la libertad que tenemos pues, y disfrutarla, que si tienes libertad de hacer lo que te apasiona, no manches que estás esperando, caro que lugares donde no hay, no existe esa libertad de hacer lo que te apasiona o cuánta gente que sin querer nació en un momento en un lugar donde lo que le apasiona no es posible pues sí, así digo, aquí mismo en México, cuánta la gente no está marginada por no tener ni siquiera que comer. Exactamente. Es como aspirar a hacer una carrera o a hacer algo que, que les beneficie en su vida más allá, más, más adelante, si no tienen cómo, no anden los medios. Sí, sí, sí, claro que, que es cierto, que si hay pasión y que si le echas ganas sobresales, pero sí hay veces que está muy, muy difícil, ¿no? En este, millones pues salga uno. Que las circunstancias están muy difíciles de repente y no nos queremos dar cuenta, se nos olvida que en nuestro país hay mucho de eso, ¿no? Pues sí, pero si sí hay que tratar de que si te apasiona algo, meterle. No, de entrada, si, si, si tienes la capacidad de estar viendo este video, es porque eres de esos afortunados. En uh -huh. verdad, en nuestro país y en todo el mundo hay mucha gente desafortunada que no tiene la libertad por las circunstancias, por el tiempo, etcétera, etcétera, de hacer lo que le apasiona. O porque ellos mismos se convencen de que no se puede. Uh -huh. O sea, ellos mismos se hacen prisioneros dentro de ellos, renuncian a esa libertad, renuncian a esa pasión. Tiene lo necesario. Pero le está faltando la pasión. Para aprovechar su libertad y llegar hasta arriba. Pues es una pequeña reflexión. Cuando nos está haciendo, piénsalo, medita. ¿Acaso estaré diciendo una mamada? Mm, no. Las mamás me, me das... ¿El chile? ¿Sí? Sí. sí, ya lo dijo, solito. En fin, niño, niña, tú nos estás viendo. ¿Quién sale? sale? Escríbenos. Escríbenos. Si estoy diciendo sí. una mamada de pinche pamón el pelón ese. Pero si no, piénsalo. No. Pues sí, comenten, porque pues, sí, qué chiste, caro. estamos de pendejos, diciendo un montón de cosas. Y no contestan nada, pues no sabemos qué pedo con ustedes. Contigo que nos estás viendo. Así es. ¿O no? Sí, por supuesto. De ah, acariciar esa pinche barba. Me parece que me has uh -huh. agarrado un gato. ¿no? <risa> hasta pesc ya, Estoy peinando, hasta ¿no? pescado. Sí. Hasta pescado la... oh. ah, <risa> Pues eso es lo que te queríamos decir el día de hoy. Sí, por favor, <risa> like, un like. Un like. Un like. Un like. Sí, ya, ya le aprendí, ya le aprendí. Pulgar arriba, pulgar sí. arriba. Sí, Ponle la, muy muy la muy muy campanita volando. para que te lleguen las notificaciones. Ah, no, sí. no. No, que te lleguen notificaciones, habla güey. Eso, tú no quieres jalarlo. Chao. <risa> Nos vemos pronto.